Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975, sed bienvenidos a mi canal. Bueno, pues como podéis ver, este es el primer vídeo que hago poniendo mi voz. Eh, probablemente muchos de vosotros ya me conozcáis de jugando en Linux.com, pero bueno, en esta ocasión, eh, como sabéis, mi canal está dedicado al Sin Racing en Linux. Y si estáis un poquito al tanto de las novedades que hay, pues sabréis que desde hace unos días pues es posible eh, poder jugar al conocidísimo Race Room. En, en nuestro sistema operativo yo os voy a explicar un poquito eh, qué pasos tenéis que seguir para, para poder eh, jugar a este fantástico juego en nuestro sistema operativo bueno pues vamos allá lo primero que tenéis que saber con respecto a RaceRoom room es que no es un juego nativo y por lo tanto vais a necesitar o de wine o de Proton para poder ejecutarlo cuál es el problema que las versiones actuales de, de, de estas dos herramientas pues aún no son capaces de ejecutar el juego para poder hacerlo necesitamos una versión modificada en este caso de proton vale esa versión eh, modificada es la conocidísima proton GE, y bueno pues en su última versión eh, la 619 ge 2 que tenéis aquí eh, pues ha incluido el parche que permite eh, pues ejecutar RaceRoom. Room, vale. Las direcciones web que, que necesitéis os las voy a ir dejando en la descripción del vídeo, vale. O sea que no os preocupéis por copiarla ahí, que la tenéis en la descripción. Bueno, pues si nos vamos a la versión 6.19g2 vemos que, que se ha incluido pues eh, el parche que permite eh, pues, eh, correr race room eh, racing experience gracias bueno pues a, a esta persona a alister leslie hughes eh, pues que ha creado el parche y también gracias obviamente pues a glorious error por haberlo incluido en su versión modificada de proton bueno pues una vez eh, eh, estamos aquí lo que tenemos que hacer es descargar eh, proton, proton G, nos descargamos este este binario que tenemos aquí proton eh, 619 g2 targz y una vez lo de, lo, lo lo hayamos des, eh, descargado yo ya lo tengo descargado no lo voy a hacer pues lo tenemos que descomprimir en una carpeta concreta vale esa carpeta eh, la encontraremos en nuestro en nuestro en nuestra carpeta personal en nuestro home y estaría localizada eh, en un fichero oculto para ver los ficheros ocultos basta con que pulséis control h y, y poder verlos vale esa carpeta sería la carpeta punto steam y dentro de punto steam nos iríamos a root y luego a compatibility tools vale aquí dentro es donde descomprimiríamos eh, el, el Proton G que como veis bueno pues ya tengo dos versiones en este caso sería la versión Proton GE eh, 619.2 vale este sería eh, la versión de Proton que nos va a permitir ejecutar Race Room. bueno pues una vez lo tenemos aquí eh, arrancaríamos Steam si lo tuviéramos arrancado sería necesario reiniciarlo y eh, nos iríamos pues a, al videojuego en este caso bueno pues ya lo tengo arrancado pero eh, nos iríamos al videojuego Race Room, que tendríamos que tener obviamente primero descargado, le daríamos a propiedades, le daríamos a compatibilidad y eh, le marcaríamos esta casilla, forzar el uso de una herramienta específica de compatibilidad para Steam Play. Y una vez ahí dentro, bueno, pues marcaríamos Proton619GE2. Aquí estarían todas las versiones de Proton, de las que disponemos todas las oficiales, la experimental y luego las modificadas. Que en este caso, bueno, pues yo tengo dos. Tengo la 6.4 y la 6.19g2. Marcaríamos la g2 y una vez hecho esto ya eh, debería funcionarnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente le daríamos aquí a Play. En este caso ya ya ya está ejecutado y eh, pues eh, arrancaría nuestro videojuego sin ningún tipo de problema. antes de continuar debéis saber que para disfrutar en condiciones de Ray room lo más lógico es hacerlo con un volante nosotros en linux pues ya tenemos algunos modelos que funcionan que tienen soporte y para que sepáis cuáles son pues he creado en el foro de la web de jugando un tema donde he recopilado pues esos modelos y los drivers que utilizan que bueno pues os dejo como siempre eh, la dirección de, de, de ese tema en la descripción del vídeo vale básicamente serían eh, todos los volantes de logitech que funcionan en su gran mayoría con new lg 4 ff y después bueno pues incluso hay un par de modelos como son el g920 driving force y el g923 driving force eh, versión xbox que funcionan con, con, el, con el driver del kernel luego hay tres modelos de Trustmaster, el t150 el t300 rs y el t500 rs que funcionan con dos drivers diferentes y luego eh, pues diversas bases de fanatec os puedo comentar con respecto al soporte de volantes que desde mi punto de vista y por lo que yo sé lo que mejor funciona es eh, el driver new lg4 ff y concretamente pues quizás si queréis compraros un volante nuevo en este momento yo creo que lo más recomendable sería que os comprarais un g29 que funciona a las mil maravillas y es el que tengo yo y no me ha dado ningún problema con este driver. vale. Pero bueno, obviamente sois libres de compraros el que os dé la gana eh, y, y, y bueno disfrutarlo a, a vuestro gusto. Después también es muy importante que dispongáis de una utilidad para configurar es, esos volantes. Tenemos dos utilidades, eh, una es Oversteer y la otra es News Wheel. Ambas eh, son igualmente válidas y, y bueno pues... Me enorgullece decir que bueno, pues están creadas por dos personas que conozco Oversteer por Bernat y PayLinusWill por, por Odin, que son miembros de linux.com Y bueno, nos vamos ya al juego en sí, que como veis ya tenemos arrancado gracias a, a Proton GE, y nos vamos a configurar la parte que quizás eh, en mi caso a mí me dio un poquito más de trabajo y es el tema eh, de la configuración de, de nuestro volante, ¿vale? Para configurar nuestro volante nos vamos a las opciones y en primer lugar, bueno, pues tendremos que ir, aunque parezca mentira, a la parte de vídeo en avanzado y eh, poner la animación de la dirección igual que los ajustes, ¿vale? Esto es una parte importante porque va a ser... Lo que nos permita cuando estemos jugando que la animación que veamos delante se corresponda pues con el movimiento de nuestros brazos, que si no, pues nos va. A a provocar ahí un mal funcionamiento de la cabeza al ver que pues nosotros movemos imagínate 180 grados y en la pantalla pues solo se mueve 60 grados es algo muy raro por lo menos a mí me molesta mucho bueno pues esto es importante aquí podemos poner eh, por ejemplo pues el tipo de animación que queremos si queremos no ver el volante si queremos ver solo el volante o queremos ver el volante y las manos yo lo tengo volante y manos para que se vea todo vale y luego pues eh, nos iríamos a la parte de controles que ya obviamente pues es la parte donde más configuraciones tenemos que tocar nos vamos aquí a controles y eh, tenemos el tema de los control sets que sería pues eh, los diferentes eh, formas de configurar que tenemos podemos configurar eh, pues usando el teclado el ratón y por supuesto nuestro volante que como veis aquí eh, pues sería un logitech g29 vale lo seleccionamos le damos aquí a select que ya está marcado pero bueno tendríais que pulsar aquí en select o en este y luego editarlo yo lo tengo aquí aparte para no cargarme la, la opción que viene por defecto aunque no viene nada bien configurado ya os lo adelanto y luego bueno pues una vez lo tenemos eh, lo tenemos seleccionado nos iríamos a key bindings en key bindings eh, pues eh, muy sencillo eh, tenemos que ir eh, pulsando las teclas o los ejes en cuestión eh, de cada uno de, cada uno de, de estos apartados. ¿vale? Girar a la izquierda, pues sería girar el volante a la izquierda, girar a la derecha, lo propio. Acelerar, pisaríamos el acelerador, eh, frenar, pues pisaríamos el freno, embragar lo mismo, subir de marcha, pulsaríamos eh, pues las levas. Y luego, bueno, pues cada uno de, de las cosas que queramos configurar. Eh, podríamos asignarle una, una tecla como veis yo bueno pues tengo aquí el freno de mano en el botón 3 eh, después por ejemplo pues el, el limitador de, ve de velocidad lo tengo en el, en el botón 4 eh, después pues hay más cosillas por aquí por ejemplo para cambiar las vistas en el botón 2 mirar a la izquierda y a la derecha mirar hacia atrás que es importantísimo y creo que bueno alguna cosilla más por ahí esto lo podéis configurar todo eh, vosotros como queráis y por supuesto podéis utilizar tanto el volante como si nos llegan las teclas pues eh, el, el propio teclado vale luego una parte muy muy importante y sería irnos aquí al apartado avanzado y eh, pues eh, poner un par de, de, de cosillas en principio tenéis que tener en cuenta los valores que os vienen por defecto vale pero hay unos valores que son básicos este valor no recomiendo que los toquéis, tanto este como este 101 y 299 que serían la velocidad de giro mínima y máxima vale esto no lo toquéis, lo dejáis tal y como viene y luego eh, por ejemplo pues las zonas muertas obviamente las las quitáis eh, para que, bueno, pues eh, el girar, al girar, no, eh, el movimiento que hacéis en el volante sea lo más real posible, igual que en el acelerador, freno y embrague. Y eh, después, esta parte de aquí, la sensibilidad de la dirección. La sensibilidad de la dirección la debéis poner al 50%, ¿vale? Recomendado, ponerla al 50%. Y por último, eh, bueno, pues. Eh, Tendremos la parte del force feedback, ¿vale? Aquí, pues eh, es para gustos, obviamente. Yo os recomiendo que tampoco toqueteéis mucho, que si queréis eh, bajarle, por ejemplo, pues la intensidad, lo, lo hagáis aquí, ¿vale? Yo lo tengo normalmente al 75-80%, que es lo que suelo ponerle en casi todos los, los simuladores. Y luego, bueno, pues hay aquí un, unos valores que, bueno, pues sí, la verdad es que mola tenerlos. Eh, activados para anotar un poquito más eh, pues eh, la carretera el cambio de marchas el motor y tal que sería pues esto de engine vibrations eh, Bump amplification, que sería pues amplificación de los baches y efectos de cambio de marchas. Este principalmente mola mucho el efecto de cambio de marchas, ¿vale? Y obviamente, pues los otros también. Pero no os recomiendo que lo subáis mucho, ¿vale? Solo un poquito, simplemente para que los notéis. No, no os paséis porque si no se hace incómodo, sobre todo eh, el, de, el de las vibraciones de motores. Muy molesto si lo subimos demasiado. Vale, bueno, pues esto sería básicamente lo que tenéis que hacer para configurar eh, vuestro volante en Linux eh, con RaceRoom, ¿vale? Ahora vamos a ir eh, con otra parte de la configuración del volante y es la configuración que haremos en cada uno de los coches que vayamos a utilizar en este simulador, ¿vale? Para ello, bueno, pues os voy a enseñar algunos ejemplos que vamos a ver aquí en el modo Single Player, y bueno, pues para eso pues vamos a crear un evento único y vamos a hacer pruebas con, con diferentes coches por ejemplo, pues vamos eh, a probar ya con este mismo que está puesto ya con este coche que sería el chulísimo NSU TTS que es un coche que particularmente adoro me encanta este coche, está, está muy guay bueno, pues nada eh, le damos aquí eh, lo arrancamos en esta pista, por ejemplo y le damos a ir a la carrera Y aquí tenemos el juego ya, como podéis ver, se está ejecutando sin ningún tipo de problema, con una tasa de frames bastante, bastante buena. Y para ver el tema de los grados del volante en este coche, en el NSUTT, pues nos vamos aquí a configuración del auto. Pulsamos en configuración del auto y si nos fijamos aquí en esta primera pestaña, en la parte de aquí arriba donde pone ajustes de la dirección, vemos... El, el ángulo de dirección que tiene este coche que en este caso pues, es de 720 grados pues nada, simplemente ahora, eh, si queremos configurar nuestro volante real, nuestro volante que, te, que utilizamos de sobremesa, eh, pues vamos a utilizar eh, una de las dos utilidades de las que antes os hablé, eh, oversteer de, o si no, pues Linux Will. Yo en este caso pues voy a utilizar oversteer y, y bueno, pues eh, simplemente nos vamos aquí a, a, al, al oversteer que en este momento está configurado a 900 grados. Y movemos pues, eh, esto a 720. Así, simplemente. Ya, como veis, ya tiene algunos presets que nos permiten hacerlo de una forma más sencilla. Bueno, pues nada, ya tendríamos nuestro volante en la vida real a 720 grados. ¿Vale? Pues nada, ahora simplemente tendríamos que, que volver al juego. Eh, que podemos hacer al TAF sin ningún tipo de problema, como podéis observar. Y eh, nos vamos a conducir. Le damos a conducir y aquí estamos ya con nuestro volante. Ahora mismo pues estoy moviendo el volante y eh, os puedo decir que el movimiento es perfecto, ¿vale? No es exactamente el mismo movimiento que veis en la pantalla que el que estoy haciendo yo en, en el volante. Bueno, pues esto sería lo que habría que hacer para configurar este coche, el, el NSUTT, que como veis pues funciona perfectísimamente. A la primera en el carne de identidad bueno pues esto sería eh, la configuración para, para este modelo de coche vamos a aparcarlo aquí a un lado y vamos a probar por ejemplo pues con otro con otro modelo vamos entonces a quitarlo ahora vamos a probar pues por ejemplo pues con, con otro coche eh, que tenga pues unos grados diferentes y se me está ocurriendo, por ejemplo, pues, probar un coche de, de los DDTM del año 2020. Eh, dispongo de este coche y vamos a coger pues, uno, uno cualquiera, por ejemplo este mismo. Vamos a cambiar la pista para que no veáis siempre la misma y nos vamos a ir, por ejemplo, pues, aquí a a Hocken High Ring. Nos vamos a la carrera y cargando. Bueno pues ya está cargada eh, tanto la pista como, como los coches en, eh, para esta sesión y vamos a hacer exactamente lo mismo de antes nos vamos a configuración del auto en pestaña general y vemos que en los ajustes de la dirección ha variado los grados en esta ocasión pues eh, hay 450 grados que son los que tiene este coche si nosotros ahora eh, nos vamos aquí a conducir yo muevo el volante Estoy moviendo el volante y yo eh, estoy viendo que no está moviéndose exactamente igual que el movimiento que estoy haciendo yo en la vida real. Eso es porque yo lo tenía configurado para el NSU que estaba a 720. Pues nada, eh, simplemente volvemos otra vez a Oversteer y lo ponemos a 450 grados. Ponemos a 450 grados y ahí está. Movimiento perfecto. Ya está. No vamos a haber descuadrado para nada eh, nuestro. ¡Hala! Bueno, estoy aquí conduciendo con el volante a un lado. Vamos a ver. Bueno, como veis, funciona perfectísimamente. Y estos coches son súper, súper potentes. Pero.. Pero bueno, lo, lo que os estaba diciendo. El movimiento es exactamente igual. En la vida real que en el juego. Y nada, ya visteis el trabajo que da cambiar los grados nada pasarnos a oversteer haciendo al tap y cambiarlos aparcamos aquí a un lado otra vez y bueno perfectísimamente que va bueno pues nada eh, este sería eh, serían los grados que utiliza por ejemplo pues un coche de dtm nos vamos a salir de aquí otra vez Y vamos a probar ahora, por ejemplo, pues eh, con, con otro coche diferente. Eh, podemos, por ejemplo, pues eh, buscar. Eh, pues. no lo sé. Eh, un coche, pues. Eh, de estos de F4. Un tatú. Podemos escoger un tatú. Y, y. por ejemplo, pues escoger. Eh, este mismo, que es de Pamela Gutiérrez, que es una pilota española. ¿Y pilota o piloto? No sé cómo se diría. Y después eh, pues podemos escoger eh, otro, otro circuito, por ejemplo, pues, eh, este mismo, el de Suzuka. Nos vamos a la carrera y cargamos. Bueno, pues ya está aquí cargada eh, también la pista de Suzuka y los coches, eh, los Tatus, los Tatus F4. Volvemos otra vez a configuración del auto y ya vemos que en este caso pues el ángulo de dirección ha vuelto a cambiar en este caso son 357 grados pues nada lo dicho nos vamos aquí a vestir y ponemos 360 que en este caso no se corresponden exactamente vale pero bueno la diferencia es mínima no la vamos a notar en ningún caso bueno pues ya tenemos aquí el volante configurado a 360 funcionando perfectísimamente y nos vamos de nuevo al juego y vamos a conducir un poquito ya estamos aquí moviendo el volante exactamente igual que como lo movemos en la vida real vamos a, a conducir un poco estoy conduciendo con el volante a un lado ¿vale? estoy grabando aquí el vídeo tengo el volante a un lado de la mesa y si veis que no conozco en, como Dios manda bueno pues es básicamente por eso pero esto, la finalidad de este vídeo, ya sabéis que es eh, enseñaros a, a configurar eh, el juego. Bueno, pues como veis, va perfectísimamente. Con force feedback en condiciones. Force feedback, eh, tengo que decir que la verdad está, está bastante bien. Eh, se, y, y bueno, pues eh, nada, esto es lo que os quería enseñar básicamente de lo que sería eh, la configuración. Eh, para hacer funcionar rayrun y cómo configurar el volante vale. y bueno pues espero que, que os haya gustado este vídeo eh, la verdad es que nunca habría pensado en hacer un vídeo hablado en mi canal pero consideré que bueno pues eh, la ocasión lo merecía y bueno pues como ya podemos disfrutar de, de este Race Room en nuestro sistema operativo y me apetece pues que todos vosotros lo probéis eh, porque como sabéis es un juego que se puede jugar gratuitamente con algunas pistas y algunos coches luego si queréis ampliarlo pues compráis más pero en principio se puede jugar de forma gratuita pues eh, nada me apetecía hacer este vídeo para que todos lo probaseis por lo menos y, y, y bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis si os gusta el vídeo, dadle a like. Si os gusta mi contenido, que es de Sin Racing en, en Linux, eh, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal y marcar la famosa campanilla para que cada vez que lance un vídeo, pues os llegue un aviso y podáis verlo de primeros. Y, por supuesto, si me queréis hacer cualquier tipo de pregunta, pues ya sabéis, eh, tenéis ahí abajo los comentarios. Lo dicho, tenéis todos los enlaces eh, que, de los que he hablado en este vídeo eh, colocados en la descripción, ¿vale? O sea que no os preocupéis por, por copiarlos cuando veáis el vídeo. Y nada, eh, sin más me despido y espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Nos vemos!